Hola González, en esta ocasión les voy a contar cómo es eh, mi trabajo en mi día a día, trabajando como Technical Support Engineer aquí en Canadá. Es una empresa canadiense que da atención um, en todo el mundo. Este esquema se llama Follow the Sun o Siguiendo el Sol, eh, que consiste en que dependiendo en dónde esté el sol, tú siempre vas a tener soporte, independientemente de dónde estés. Y, de repente está en Asia y tú vives en América este te van a dar soporte en donde actualmente sea de día ¿no? básicamente eso te garantiza que tengas soporte en 24 horas los 7 días los 7 días de la semana durante todo el año Depende, puede ser inclusive navidad puede ser año nuevo y se te garantiza que siempre vas a tener soporte entonces eso es el 24x7 y se da soporte técnico. Básicamente esto de soporte técnico es que eh, existen dispositivos que permiten la comunicación. Trataré de explicarlo de manera más sencilla. Cuando tú usas tu celular y te conectas a Facebook, a YouTube, estando en casa pues ocupas un módem. Ese módem te conecta a una central, eh, como tal unos routers. Eh, switches firewalls y entre ellos se conectan internamente para eh, la compañía de internet ¿no? telmex por ejemplo cablevisión este en méxico aquí telus en canadá por ejemplo shown eh, son como que las diferentes compañías eh, de teléfono de, de internet y entonces estos routers firewalls y switches eh, se comunican entre otras compañías de teléfono, otras compañías de internet, lo que permite la comunicación, ¿no? la comunicación entre dispositivos. Ya pueden ser dispositivos móviles, dispositivos este, eh, laptops, eh, pueden ser eh, escritores, computadoras de escritorio, pueden ser impresoras, pueden ser refrigeradores, pueden ser eh, servidores. Eh, bases de datos, lo que sea. Cualquier dispositivo de tecnología que ocupe una IP. Una IP es un, un número que le permite comunicarse eh, usando estos protocolos. Entonces, haciendo un resumen, es, eh, eh, es eh, se da soporte a equipos que requieren comunicarse por Internet. De repente no falla, no se puede comunicar, etc., entonces es ahí donde nosotros entramos en vía telefónica, este, eh, nos metemos a una sesión remota con el cliente para que ellos puedan eh, tener eh, soporte, puedan tener siempre servicios activos para... Eh, normalmente son empresas, estas empresas son este, eh, pues desde el sector, no sé, o sea, de, alimentar, de, de alimentos, pueden ser servicios de salud, pueden ser eh, temas bancarios, temas de gobierno. Cualquier empresa hace uso de la tecnología de la información, ¿no? Entonces, eh, básicamente en, esto, en eso consiste en que se le pueda dar soporte y que siempre el cliente y los usuarios tengan eh, atención y tengan soporte y tengan eh, conectividad. En, en este trabajo no hay necesidad como tal de estar en la oficina. Sin embargo, hay ocasiones en que sí nos piden ir eh, físicamente eh, por el tema de la pandemia, pues eh, estuvimos trabajando prácticamente los cinco días este, de la semana para poder este, realizar nuestras actividades. Eh, es, es algo que a muchos nos gusta estar trabajando desde casa. Se tiene la flexibilidad para este, de, de tener un poco más de tiempo personal. Sobre todo mencionar que no gastas tanto tiempo en asistir a la oficina o no tienes... Eh, que eh, preocuparte por el tema del transporte, ¿no? Esa es creo una de las ventajas muy fuertes de estar trabajando desde casa. Aquí en Canadá, en la empresa en la que trabajo desde hace dos meses, en abril del 2022, como la pandemia ya está cediendo el paso, pues eh, estamos trabajando, este, empezamos a asistir una vez a la semana y después ahorita en mayo estamos asistiendo dos días por semana. Es algo que la verdad no le veo mucho sentido. Nosotros podríamos estar trabajando desde casa sin ningún problema, pero bueno, son políticas de, de, de, de recursos humanos, ¿no? Entonces hay que seguirlo. Otra de las características o de las cosas que tengo que realizar en mi trabajo es, es que tengo que reportar bugs. Eh, un bug es como... es un reporte cuando se le dice a los desarrolladores que algo no está funcionando como se espera. Por poner un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender. Es que, por ejemplo, ahí en la parte... Aquí tenemos un reloj, ¿no? En este reloj este, puede decir, por ejemplo, mayo. El mes de mayo con Y, como debería de ser. Pero dice eh, mayo con I latina. M-A-I-A. -A, mayo. Se entiende... Pero no es como debería estar trabajando. Debería estar trabajando de manera correcta con una Y, mayo. Entonces, eso para muchos clientes es muy irritante. Es muy irritante en el sentido de que no está funcionando como se espera. Debería ser correctamente, estar bien escrito y para ellos eh, debe, eh, se debe de corregir. Entonces, tú tienes que elaborar un reporte diciendo cómo se reproduce, este, cuál, en qué se afecta y mencionar cuál es el workaround. Un workaround sería sí, algo así como una solución temporal. La solución temporal, por ejemplo, para ese reloj sería no prestar atención este, a la falta de ortografía. ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? pero hay cosas más complejas en la parte de operaciones, este, en la parte de redes, en la parte de seguridad, donde los workarounds a veces son... Este, muy talachudos ofrecen eh, la solución temporal pero eh, la solución definitiva definitivamente está en que se pueda eh, actualizar el código por parte de los desarrolladores entonces hay que esperar hay que darle seguimiento a esos reportes con el desarrollo con desarrollo un cliente cuando abre un ticket lo abre directamente con technical support assistance y nosotros lo analizamos, lo canalizamos, <coughs> le damos solución. Pero cuando se encuentran estos bugs, directamente se tiene que reportar con eh, desarrollo. Y desarrollo nos da feedback a nosotros y nosotros al cliente. Entonces a veces somos como que esos intermediarios. Eh, otra de las cosas que hay que realizar mucho es que eh, yo estuve trabajando en la parte de la TAM. Y también ahora aquí en Canadá. Algo que noto... Mucho es que eh, los clientes de Estados Unidos y Canadá tienen un alto nivel de entendimiento de la tecnología. Obviamente, ellos manejan el inglés, entonces toda la documentación generalmente está en este idioma. Y muchas veces nosotros como latinos requerimos hacer ese esfuerzo para traducir eh, eh, los conceptos. Y pues ahí tenemos de repente muchas, eh, pues muchos, muchos topes para poder explotar como debería ser. Eh, otra cosa que podría decir que me ha tocado ver en mi trabajo es que eh, eh, hay, hay culturas que de repente son más cerradas a las soluciones. De repente me toca hablar con clientes de la India y, porque damos atención 24 por 7. Entonces ellos son a veces más cerrados a las soluciones. Tú les puedes ofrecer una solución. Y ellos como que no te la cachan. O sea, a diferencia de un norteamericano lo entiende y te da argumentos de por qué eso no o por qué eso sí. O sea, ellos te pueden argumentar fuertemente. Pero la gente de, de la India normalmente es como que un poco más este, cerrada en, en, la, en el sentido de las soluciones o de los workarounds. Eh, eso es un tema de cultura y pues nada, o sea, hay que lidiar con ese tipo de personalidades, ¿no? Porque somos la... La, la puerta principal de soporte ahora en, en este ambiente generalmente pues hay es como que diferentes ciclos el cliente por ejemplo llega compra hay gente de venta le ofrecen servicio le dice que hace maravillas lo adquieren entran a producción y las cosas se empiezan a complicar y cuando se empiezan a complicar los de venta o la gente toda la gente que estuvo al principio de la cadena ya no tiene mucho que ver mucho entre comillas, porque ahora quien lo tiene que solucionar es eh, soporte, ¿no? Entonces ahí, el soporte a veces es como que esa área gris, esa área oscura, un poco difícil, turbia, este, fea, <risa> donde quizás muchos no se quieren, no quieren estar, precisamente por el todo el estrés que se puede generar, ¿no? El estrés en el sentido de que, pues, se involucra mucho la parte económica de la empresa, la reputación y entre otros no entonces eso es lo que podríamos decir en la parte de, del tag no otra cosa de la que podemos decir es que bueno aquí existen diferentes niveles de soporte normalmente está el nivel de soporte 1 2 y 3 donde el 1 es el más básico el 2 es la parte intermedia y nivel 3 es el modo experto o modo leyenda ¿no? <risa> Entonces eh, algo que podemos decir es que puedes ir subiendo de nivel conforme a tus habilidades que tengas y la verdad es que sin duda alguna eh, eh, pues vas aumentando un poco la parte del sueldo, no pero eso va a estar mucho en función de tus habilidades o tu historial de experiencia normalmente los niveles 3 están hasta el final de, de la cadena es decir quien atiende normalmente llamadas es el nivel 1 y el nivel 2 y ya después cuando las cosas se ponen difíciles son el nivel 3 eso el nivel 3 no quiere decir que tenga menos trabajo al contrario tiene que darle más seguimiento a los box porque eh, por esencia quien entiende más cómo funciona el producto son eh, niveles más altos puede ser desde el 2 al 3 Nivel 1 normalmente no reporta Vox porque pues es un eh, beginner, es un, eh, apenas va empezando. Pero nivel 2 y nivel 3, especialmente nivel 3, tiene que darle seguimiento a temas más complejos. Entonces le absorbe mayor tiempo, mayor análisis y, y pues mayor desgaste. Este, todos se llevan su desgaste por igual, pero no es la misma, la, la, la misma, el mismo nivel de complejidad, ¿no? Bueno, y también algo que estaría agregando de cómo es como la descripción gráfica de lo que eh, un ingeniero en soporte debe de hacer. Es decir, ¿cuál es el perfil? Creo que uno de los perfiles eh, que debemos tener eh, cualquier persona que se dedica al área de soporte de tecnología de la información es eh, poder discernir bien lo que el cliente está pidiendo. Eh, justamente aquí vemos en esta imagen que tenemos aquí diferentes puntos de vista que, eh, de, de, que conforme al equipo de trabajo describen el problema entonces en el primer árbol vemos una, un columpio con 13 plataformas de, este, de madera un columpio con tres pues, asientos uno sobre el otro la parte de ventas describe eh, solamente una tabla de madera con eh, tres lazos este, eh, en la parte de ingeniería lo que diseñan es eh, completamente el, el, el, los lazos están caídos y eh, la base del asiento que es la base de madera está en el suelo después lo que fabrican en producción esto ya es bastante raro tenemos ahí a la madera, está incrustada en el árbol y está amarrada a dos diferentes ramas del árbol. Eh, ¿Qué es lo que se instala? Se instala un árbol casi flotando con dos eh, pedazos de madera completamente este, eh, cargando el árbol. Y sobre el árbol hay un espacio en el tronco, hay un espacio completamente ahí que podemos ver. Y está el asiento. Pero realmente ya cuando vas y platicas bien con el cliente, pues el cliente nada más quería un lazo y una llanta. ¿no? Esto es, <ríe> esto es una de las cosas más difíciles de pronto aquí en tema de soporte porque te toca lidiar con todo esto lo que tenemos aquí. Diferentes puntos de vista, incluyendo tu cliente, incluyendo lo que tú entiendes. Muchas veces el cliente lo que hace es abrir el ticket, lo describe... Una cosa es lo que describe, otra cosa es lo que le está pasando y otra cosa es la que te pide por teléfono y otra cosa es realmente cuál es la solución. Entonces mucho me toca o nos toca este, como Technical Support Engineer poder diferenciar los diferentes puntos de vista y realmente saber qué es lo que se necesita. Hay muchas más cosas que comentar pero de momento este vídeo les quiero comentar que salió a través de este comentario que les dejo aquí este vídeo fue justamente porque decían oye estaría padre nos hablaras un poco más de qué es lo que haces en tu trabajo entonces este fue debido al comentario de uno de nuestros seguidores y bueno ustedes qué piensan al respecto qué piensan del área del TAC? este eh, algo por ejemplo que podríamos decir es que esa posición entre algunas otras son requeridas en British Columbia aquí en Canadá entonces si tienen el perfil pues obviamente los van a patrocinar ¿no? este, para poder eh, este, aplicar a la residencia permanente obviamente no todos los perfiles aplican deben de ser perfiles como que muy dedicados, muy, muy específicos pero bueno, algo que les puedo decir es que es posible, nosotros lo hicimos, entonces es una manera para poder llegar al, al destino final. Eh, eh, sí, eh, de momento creo que sería todo Gonzaya, si tienen algún comentario, alguna petición, con gusto déjanlas aquí en, en, este, en, en los comentarios y nosotros lo estaremos este, leyendo, eh, de pronto podrá tomar algo de tiempo para que se les dé respuesta, pero a todos se les da seguimiento. Y de momento sería todo, Gonzayas. <ríe> Cuídense mucho. Fue un gusto. Stay safe. Bye bye.